Bueno, también podemos ver qué ocurre a nivel del sistema respiratorio. Eh, bueno, como dijimos, el aumento del metabolismo del, del músculo esquelético va a generar aumento de los ácidos y con esto aumento del dióxido de carbono. De modo que el sistema respiratorio va a responder aumentando la ventilación minuto. Es decir, el producto entre la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. De modo que aumentará ambos y de modo que la persona va a hiperventilar y va a respirar más profundamente. Eh, además, otra de las eh, adaptaciones que ocurren a nivel eh, del sistema respiratorio es que aumenta la capacidad de difusión pulmonar. Eso va a estar determinado porque va a haber más eh, capilares, es decir, se reclutan más capilares y además eh, estos se van a expandir. Eh, y por último, también podemos ver que este aumento de la extracción de oxígeno y, por el músculo esquelético va a generar, como les dije, eh, aumentos de metabolitos y disminución del pH. Eh, aumento de metabolitos y de dióxido de carbono. Bueno, entonces nos podemos preguntar ahora, eh, ¿de dónde obtiene la energía el músculo esquelético? Bueno, el músculo esquelético va a obtener su energía desde depósitos locales, es decir, del propio músculo, eh, primero de ATP y fosfocreatina, pero esta energía va a durar unos pocos segundos. Luego va a utilizar eh, el glucógeno del músculo que tiene almacenado a través de un metabolismo anaerobio, debido a que el sistema cardiovascular tarda unos minutos en adaptarse a eh, justamente abastecer el oxígeno a los tejidos. Y por último, eh, a nivel sistémico, es decir, que los sistemas del organismo, principalmente el hígado y el tejido adiposo y el glucógeno de los músculos que no se estén contrayendo van a contribuir con eh, ya sea ácidos grasos o eh, la degradación del glucógeno para proveer energía. Bueno, en la siguiente figura podemos ver el tiempo de ejercicio versus las fuentes de energía que se consumen. Como podemos ver en la... En la curva roja vemos que lo primero que se consume es el ATP, y la fosfocreatina, pero esto dura solamente unos pocos segundos. Luego eh, se produce un metabolismo anaerobio para producir energía, eso sería la curva violeta. Y finalmente, eh, como vemos, eh, ocurre un metabolismo oxidativo, es decir, en el cual se movilizan ya sea ácidos grasos del tejido adiposo o el glucógeno es degradado del hígado, es degradado a glucosa. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta en relación al metabolismo aeróbico es el concepto de deuda de oxígeno. Eh, como ustedes sabrán, el oxígeno no solamente se encuentra en los pulmones, también podemos encontrar en el líquido intersticial y también eh, eh, unido a la hemoglobina. Y otra parte importante también en la mioglobina. La mioglobina es el es la hemoglobina del músculo, es ese pigmento rojo que tienen las fibras musculares. Eh, y la deuda de oxígeno se refiere a que eh, luego de una actividad intensa, la persona sigue hiperventilando, es decir, sigue consumiendo oxígeno para tratar de eh, reponer las reservas de ATP, fosfocreatina eh, y, la, y el oxígeno que se encuentra unido a la mioglobina, y además para degradar el ácido láctico. Bueno, entonces, como verán, eh, también nos podemos preguntar qué hormonas participan en la movilización de los sustratos eh, digamos que se utilizan en el metabolismo aeróbico. Eh, entonces, podemos ver que, como dijimos, hay un aumento del tono simpático, es decir, hay un aumento del tono simpático y además aumenta la secreción de adrenalina y noradrenalina por parte de las glándulas suprarrenales. Eh, y también el páncreas va a aumentar la secreción de glucagón y disminuye la de insulina. Eh, esta disminución de la secreción de insulina tiene una importancia fisiológica debido a que eh, solamente el músculo eh, que, que incorpora la glucosa a través de los transportadores GLUT4, eh, independientemente de la presencia de insulina, permite consumirla y, eh, digamos, debido a que hay una disminución de la, de la insulina en sangre, eh, los demás tejidos no van a consumir esa glucosa que se está liberando. Eh, bueno, y en la figura podemos observar que en la región central tenemos el músculo, en la parte superior sería una fibra muscular que está representada por una fibra eh, que no está haciendo ejercicio que no se contrae activamente, mientras que en la figura o la célula inferior eh, representa una célula o eh, una fibra muscular eh, que se contrae activamente. Y en, en ambos eh, lados, serían los dos extremos, tenemos, que, eh, tenemos representado un hepatocito y a una eh, célula adiposa. Entonces veremos que ante la, el glucagón y la adrenalina, sobre todo el glucagón a nivel del, eh, del hígado, va a producir que eh, el glucógeno se degrade a glucosa y esta glucosa a través de la sangre va a, va a llegar hacia eh, la fibra muscular que se contrae activamente, que es la, de, la inferior, mientras que eh, también tenemos que la célula muscular que no se contrae activamente, también degrada ese glucógeno, principalmente mediado por la adrenalina, y provee entonces glucosa hacia la célula que se contrae. Y de la misma manera se puede observar que la célula del tejido adiposo eh, degrada los triglicéridos para eh, obtener ácidos grasos que son eh, eh, transportados a través de la sangre hacia eh, esta célula muscular que se contrae activamente.